que contar, los ojos ya no pueden ver, cosas que el no puede entender, fundamental es el mismo amor imposible, ser feliz sozinho. el resto es mal, es todo que no sé contar, son cosas lindas que yo tengo para te dar. Romancino y dice imposible ser feliz o oh señor. La ah. primera vez será ah. cita de... la segunda casa eternidad Ahora yo sé la onda que será que uno más... Las estrellas que esquecemos de contar O amor oh, se me se sorprender En cuanto a noite ve en